decir, antes de continuar con todo esto, que te noto disfónica. ¿Qué es lo que te está pasando? Cuéntame. No, tú sabes que está la... Mamá Tarima. Feliz de poder compartir en esta expoferia sí. del comercio, donde hoy, hoy nosotros no, no, no estamos solos. No, ay, Pero antes, mío. antes de dar a conocer a este joven que se ha vuelto muy querida y muy popular por viral, su famosidad. Claro que sí. A nivel de diferentes páginas. Si usted está en casita, todavía está a tiempo de venir a disfrutar. Bienvenida para mi gente de Ranchito. Ahí está Wilda, mi amor. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Venga a disfrutar de esta expoferia del comercio 25 años, de manera ininterrumpida. Oliver, ¿a quién ah, sí. tenemos con bueno, nosotros? Mío Ay. personal, el tipo, el picante, el sazoncito que necesitábamos. A mí me gusta porque es que él no tiene pelo en la lengua. No, no. Él sí tiene que decir rojo y el mundo dice azul, él dice no es rojo. Y se le dio, me dijo que no me pongan al lado de Oliver. Y así mismo fue <risa> con nosotros Néstor Flow. ¿Qué es lo que manito? <risa> Ey, buenas noches, buenas noches. Para mí es más que un placer estar aquí. ...en la Expo Feria Mayorista. Mira el flow, mira el flow eh, que el eh, eh, el flow, flow oye, oye, dije. mamá tarima y el muñeco, eh... ...no me toca ahí, Ponga al lado de mamá. Mira. Buenas noches a todos, San Francisco y el Cibao. Estamos aquí para hacer un corrito tranquilo, Maciel. Oye, me cuéntame, ¿qué te ha parecido esta feria? Lo que tú has visto, hemos disfrutado de muchos días... ...de ofertas, de artistas, de, de todo aquí se ha visto. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha impactado? Esta feria ha sido la mejor de todas, aquí hay de todo y más lo que más me gusta, mira, aquí hay variedad, comedera, tú sabes, Oliver. Y con ese todo fest. bien bonito, elegante, para todo un pueblo y todo el Cibao, la feria mayorista ha sido un palo. Y déjame decirte que lo que más me ha gustado es el Food Fest. El food sí, Fest ay, porque ha traído rico. ha traído cosas nuevas, hay una paletería ahí muy importante que a mí me encanta, que vemos en Santiago y en Santo Vamos Domingo. Para allá ahorita, pero por supuesto, a ver que, que nosotros por supuesto ver. y estamos acá en la feria mayorista en San Francisco, ese tipo de comida que a mí me encanta. Y una decoración chulísima. No totalmente. Óyeme, usted, lo mejor de la feria, ¿sabe qué es? ¿Qué? Que puede venir desde el más pequeñito de la casa hasta el más grande, Aquí hay seguridad, aquí hay de todo garantizado. Así es. Para que usted venga a compartir un momento agradable. Pero nosotros tres, así yo me siento bendecida en medio de los caballeros. Tampoco estamos solos. No. Nosotros tenemos un invitado y este joven a mí en lo personal me fascina. Y le voy a decir por qué. Él le encanta la música urbana con calidad. Pero ha tocado muchas puertas, no se detiene. Él quiere llegar a donde él quiere. Él tiene un objetivo claro de dónde quiere llegar. Lo he visto participar de realities, que se han eh, casting, que se han realizado en la República Dominicana, tratando de perseguir un sueño, he visto su calidad musical, lo he visto en tarima, presentándose en diferentes escenarios, y qué placer también verlo aquí donde continúa persiguiendo un sueño, y me he quedado corta en palabras, ¿eh? Otra cosa para mí es el Dari Yankee de San Francisco. Ay, lo yeah. digo, lo eh, digo disciplina que es lo que más se busca, talento dedicación, es un urbano tiene flow, es, tiene el, flow el tipo tiene flow claro. el tipo está bonito, Dios lo bendiga <risa> y es uno de esos exponentes que usted lo llama y es siempre está positivo, nunca dice que no por eso ya, ya, ya, la ver... gente quiere saber quién es Improkin está aquí con nosotros bienvenido, amor, bienvenido. hermano, bienvenido, muchas gracias, King. muchas gracias por la invitación, quiero saludar a este público querido que está viendo este programa hoy me siento muy agradecido de estar aquí les deseo muchas bendiciones a todos Ok, y ya te hemos visto en varios escenarios, en las plataformas de televisivas en las que nosotros participamos, hemos visto tu música cargada de calidad. Cuéntame, en estos seis meses que faltan, cinco, cuatro meses para terminar el año 2019, ¿cuáles son las metas que tienes? Yo ahora mismo estoy promocionando un tema titulado La Silueta, le quiero dar duro antes de que termine el año, para en diciembre entre a la discoteca ponerlo full. Y que la gente se active con el, con el último trabajo que tengo hecho por el momento. La silueta, tú te vas al, al estilo de embo, reggaetón, ¿cuál es cuál es la línea? Eh, no, es un reggaetón. Es un reggaetón, sí, ok. El, lo, es... ¿Cómo tú ves el reggaetón en San Francisco de Macorís? Nada más vemos a Miguel sonando como franco macorizano conocido mundialmente. ¿Qué tú opinas de esto? Eh, el problema es que. ¿Qué es lo la mayoría... que pasa con los talentos? ¿Qué es lo que hay? Dime. En realidad es trabajar más lo que nos falta y movernos y salir de San Francisco y presentar nuestro talento a otros lugares. Déjame decirte, antes de que tú preguntes, ¿hay un bloqueo para los artistas franco-macorizanos? Eh, yo no considero, yo considero que no. No hay bloqueo, no. ¿Tú Háblame. crees que Don Miguelo oh, está metiendo manita por ahí como para que, o oh, tú crees que él debería de apoyarle? Te que... maquillé la pregunta y ella te la dijo <ríe> no, que eh? <ríe> dime. No, yo con Don Miguelo incluso quiero buscar a alguien, a un intermediario Para juntarnos con él y mostrarle mi proyecto Para ver qué se puede hacer en ese caso con Atención Don Miguelo, mira y Prokin tiene un, un proyecto Improquín, buenísimo Y Prokin, ¿crees tú que la unión en San Francisco es lo que falta para romper el hielo? ¿Tú crees que una unión de todos los exponentes? No todos, porque aquí hay unos cuantos que bocean y creen que son artistas Ahí lo dijo Una unión romperá el hielo una unión donde dejemos el ego a un lado Y pongamos de nuestra parte Y siempre y cuando el proyecto se ejecute con corazón ¿Tú crees que el ego de, lo, de algunos artistas aquí, de algunos exponentes urbanos son, son el bloqueo, como dijo Maciel? Sí, porque el público ve eso Cuando el público ve que un artista es arrogante Ellos mismos se bloquean a amar a ese artista Impro, yo quiero un top 5 Sin contar a Don Miguelo Porque ya Don Miguelo dime tú Dame un top 5 de exponentes franco-macorizanos que tú entiendan que tienen que estar entre los 5 primeros. Y hay tanto aquí. Ellos hay mucho, mucho duro, ellos es mucho duro, pero, pero de, dime 5, dale. Top cinco, en el número 5, aquí quién Johnny ponemos Johnny Spur, Gerald, Lucky Chen. Eh, pero yo te dije 5. juégatela con 5 nada más. Ya van 3. Pues dale, faltan 2. Eh, Rich Niga. ¿Y te va a quedar fuera? Y Farron. Ah, pues te quedaste fuera. No, yo trabajo, tú eh, sabes. Eh, cero, <risa> el adelante. Hermano. Es serio. <risa> esta música urbana en la República Dominicana hay un estilo muy marcado, el Dembow, ahora se están entrando un poquito en el trap. ¿Por qué ustedes no eligen ese tipo de música para pegarse ya definitivamente o van a seguir intentando en la misma línea que ustedes permanecen? Es que en realidad ahora mismo el género que está llevando a la delantera es el Dembow. Al dominicano yo me he dado cuenta que lo que le gusta es el Kitipó, Kitipó, ¿tú entiendes? O sea, ese... Ya para llevar el reggaetón y el trap a otro nivel aquí en la República Dominicana hay que educar al público su oído. Las letras que tú estás escuchando, ¿tú crees que están bien o que hay que cambiarlas? Yo la veo bien porque en realidad al final el público es que decide qué consumir y qué no. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración de artistas de República Dominicana? Daimon La Mafia. Con, Con Diamond. Diamond. Muy duro, muy duro. Diamond. Tú, tú estás muy fuerte porque Diamond <ríe> es un chamaquito que surgió de último en lo que fue la música. Claro, y él es allá, él está allá está pegado, de La Vega, mi madre nació allá. Y ¿Qué? a nivel internacional, ¿con quién te gustaría? A nivel internacional. Eh, Mike Tower. Mike Towers. oye, pero tira ya no, Oye, tira duro, <ríe> lo pero tira duro La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos ¿Qué opinión te merece cuando a veces eh, Prohíbe y vete algunos temas Y otros no, que son de la misma línea Que infringen realmente lo que Socialmente o moralmente está correcto ¿Qué opinión te merece? Yo en realidad comprendo que ellos quieren cuidar De que ese tipo de música no influya en los niños Pero en realidad, al final Esa música, por más que le pongan bloqueo la persona lo van a buscar en las plataformas digitales Y se va a seguir consumiendo ha surgido algunos comentarios de algunos exponentes que en, en escenarios públicos, la maneja una empresa u otra, exigen un pago. ¿Tú crees que eso está de acuerdo? Un artista que no ha, no ha pegado todavía una canción, se le pague dinero. Yo considero que no debe exigir, pero de corazón en realidad. Creo que se le debería dar algo, porque tú un sabes que un aporte, ¿Por un aporte, mira porque lo, lo, lo, mayormente los nuevos talentos invierten en DJ, en bailarines, en las ropa que se van a poner este día. ¿Tú entiendes? Y hay calidad de los nuevos Oye, talentos también. Y yo no pasa, lo veo, yo en realidad no lo veo como una exigencia, sino como un aporte, si se puede no, dar, se le da, da y y si ahí, no, no, porque impro, se entiende. Mira lo que pasa, impro, Néstor, Oliver, amigos televidentes. Yo entiendo que el ser humano tiene que hacer una inversión. A veces perdiendo, se gana. Entonces, cuando tú eres una persona que todavía no eres conocida, lamentablemente, tienes que a veces a costillas récord, como decimos nosotros. Claro, claro. Entonces ya después se ven los resultados. ¿Sabes por qué? Porque hay que hacer una inversión para que la, tú a conocer la calidad que tú tienes. No es cierto que nadie va a invertir en algo que no conozca, en algo que no sepa. Esos artistas que hoy le pagan un millones, te aseguro que tocaron gratis muchísimas veces. No, claro, así es como yo te digo. Entonces yo... a veces el artista tiene que medirse un poco, y más cuando está empezando, y dar, dar, regalar, reitero la frase, perdiendo se gana. No, así es como yo te digo, en realidad los ponentes no deberían de tomarlo como una exigencia, ya eso decide de la persona que quiera presentar al artista, si quiere hacer el aporte o no. Una presentadora de República Dominicana, Ana Carolina, modelo también, está incursionando ahora en el género urbano. Yo he visto una canción, a mí me gusta la canción, no sé a ti, el que conoces más del género. ¿Qué opinión te merece eso? Que ya presentadores y gente de otras áreas también estén incursionando en el género urbano por la movie que hacen artistas como, la, como el Alfa y eso que se están buscando la funda, la paquila la moña. No, yo considero que si ella tiene el talento y tiene el deseo de progresar ya en la música urbana, yo lo, lo acepto, yo lo veo bien. El caso de Ana Carolina, independientemente del talento o no, ya ella tiene la plataforma, tiene un tiene un esposo que a nivel de, de, de música urbana, que es musicólogo, está demasiado metido en la línea, pero a veces, eso, ese tipo de cosas. Hacen como que la gente se desanime un poco Porque dicen, Mielkina, yo con talento no puedo Y mira, ella... ¿Qué, qué opinión te merece a ti? No, ah, yo pienso que... Yo pienso... Wow, mira cómo cambió la entrevista Yo <risa> pienso que está que bien que lo haga Pero hay que ver si de verdad hay calidad Porque no es lo mismo tú grabar en un estudio Que tú venir a cantar en vivo Con tu voz, con hacer tu real show, voz Hacer un show, hacer un show Porque conozco artistas que en estudios rompen Pero en un escenario... La fuerza interpretativa no le funciona No, no le funcionan o sea, no es lo mismo la teoría que la práctica. Así es. No, así es, eso es cierto. Un mensaje, un mensaje a los jóvenes franco-macorizanos, exponentes al igual que tú, las personas que están en casa, que ven la, ven la cosa fácil, ven a uno bonito, ven a uno en medios de comunicación, pero uno es un ser humano común y corriente, con deuda, con problemas, con toda la vaina. Dámele un mensaje. No, yo le doy un mensaje, que luchen por sus sueños, trabajen, eh, siempre sean agradecidos con las personas que le den la mano. Y no, no duerman, persistan. Que la consistencia es lo que te, te te hace lograr llegar al éxito. Silueta es el tema que tenemos. Háblame dónde lo podemos encontrar y las diferentes redes sociales donde también te encontramos hasta ahí. En, están en todas las plataformas digitales. Eh, me pueden buscar como Improkin, mis redes sociales, Improkin LBM La Verdadera Melodía. Y por ahí estarán todas las informaciones para que puedan encontrar el contenido. Bueno, pues nosotros vamos a la pausa. Gracias Improkin por estos minutos Muchísimas de calidad. Gracias. Redes sociales Improkin. Y mi compañero Néstor Oliver, tienen sorpresa para ustedes, hay recorrido, hay feria mayorista por mucho rato más, así es Muchas que gracias. vamos a la pausa y regresamos.